Esto sigue siendo como un crucigramas, como una buscada de salida. Si recordamos bien, en las últimas tres semanas para Nicolás Maduro y para su cup de vagos, no había sido fácil. No olvidemos que venían una tras otra, otra tras otra. Entonces, ¿qué hicieron la última semana? Sabotear los diálogos. ¿Por qué? Eso es un saboteo. Mírelo por donde lo mire, es un saboteo. Porque si bien tenían una cita y no se presentan, y no dan ninguna explicación Eso se llama saboteo Ahora, que a última hora vienen a decir Que es que no, Noruega Que es que fue, que fue, que es que dijeron Que no dijeron Esos son disculpas de puro colegio Porque en una cuestión En un diálogo que se está auspiciando Por la comunidad internacional Donde se están hablando cosas tan serias No se puede decir, no es que el señor me miró feo No es que él no está de acuerdo Conmigo, no Aquí tiene que haber bases y bases sólidas. Desafortunadamente es lo que ha venido jugando Nicolás Maduro desde que ejerció su poder. Porque él sabe que a la vía legal, a la vía transparente, no puede hacer nada porque es que no tiene que mostrar. Obviamente que en sus marrullerías la gente decía que Maduro era como muy burro, como muy bruto, Pero ha demostrado lo contrario. O sea. De pronto sí ha sido así para manejar un país Pero para llenarse los bolsillos y tener el poder que tiene De pronto esa marrullería sí le sirvió Porque no ha sido como tal Sino que ha sido muy sagaz, muy audaz Para lograr hacer las cosas que no debe hacer Por eso jugando a la psicología inversa Y colocando condiciones Representantes del régimen de Venezuela Confirmaron que continuarán en el proceso de diálogo con la oposición en México. Jorge Rodríguez, sin dar explicaciones, dio por superado el impasse con el Reino de Noruega, que desencadenó la atención este fin de semana en la ronda de encuentros y aseguró que se ha mantenido en comunicación constante con los miembros de la Plataforma Unitaria. Rodríguez aseguró que el régimen se mantendrá en las negociaciones. Después del impasse superado que desencadenó la atención este fin de semana en el proceso de diálogo, Rodríguez dijo que se adelantan conversaciones con la facilitación del el Reino de Noruega. Bueno amigos, pero antes de iniciar los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, leen la IAC, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. En otra parte de la mesa, porque por un lado está supuestamente Rodríguez con su rosquita ahí colocando los peros pero en la otra parte de la mesa Venezuela solicitó, oígase bien la explicación y que se aclaren los hechos que suscitaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque tiene que dar una explicación, esto no puede pasar porque no fue que me pareció, es pues ahí sale el delegado chavista Rodríguez diciendo que se está haciendo referencia a la participación de la primera ministra de Noruega Erna Solberg en el evento que se llevó a cabo esta semana. Luego de la declaración formal, el parlamentario chavista insistió a los medios que Alex Zap es parte del equipo negociador en México pese a que se encuentra detenido en Cabo Verde con una orden de extradición emitida por los Estados Unidos y que la oposición obviamente ha rechazado su posible incorporación. Rodríguez, sin mencionar más detalles sobre el hecho, aseguró que Ale Zap es el delegado pleno en la mesa de diálogo en México. ¿Cómo son de acomodados? El Reino de Noruega hace un comentario y a ellos sí les ofende y dan por sabotear el diálogo. Pero ellos sí a la maldita sea quieren meter a Ale Zap como delegado del diálogo para así evitar la extradición de Ale Zap a Estados Unidos. Entonces, o sea, aquí la ley es para quién? porque es que son cosas que le atañen a uno, uno dice, pero ¿por qué están haciendo esto? O todos en la cama o todos en el suelo, porque aquí no pueden seguir así. Aclaró también que se ha mantenido en contacto durante los últimos días con los miembros del bloque opositor, los facilitadores y acompañantes del diálogo. Aún no se sabe por qué el chavismo demoró su llegada al encuentro de ese fin de semana con la oposición. Los integrantes de la delegación llegaron este sábado a México reclamando la liberación de Ale pero sin explicar a qué se debía su demora Vuelvo y digo, ellos siguen O sea, ellos están pidiendo dos cosas Pero ya para allá Y eso piensan que eso soplaría ser botellas Ellos por un lado quieren la liberación de Alza Para que vaya a participar en la mesa de diálogos Y la otra que les quiten las sanciones Pero si es que ellos no han dado nada Todavía no se ha firmado nada aquí Se está hablando, se está especulando Pero hasta el momento no se ha llegado a compromisos serios Entonces no sé qué es lo que pretenden Después de las palabras de Rodríguez, el representante del Reino de Noruega, Dag Nylander, manifestó la voluntad de ese país de sostener el acompañamiento imparcial y la facilitación del diálogo. Independientemente de algún malentendido, nosotros, el equipo facilitador de Noruega, quisiéramos enfatizar que se mantendrá y demostrará estricta imparcialidad entre las partes, según las pautas establecidas, dijo Nylander en un intento por recomponer las relaciones entre los participantes del evento en México. Sin dejar atrás obviamente el respeto a los derechos humanos, eso es parte esencial para una sociedad equitativa y estable, dijo el representante del equipo facilitador, también insistió en la importancia de que el proceso se desarrolle, ojo, sin interferencias, sin las payasadas a las que están comenzando a hacer los chavistas. Al parecer la disculpa del chavismo fueron palabras durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, o sea, Parece, se especula que de ahí fue que vino la discordia de parte de los chavistas Porque durante la Asamblea General de las Naciones Unidas La primera ministra de Noruega, Erna Solberg Hizo referencia a violaciones de derechos humanos en Venezuela Y mencionó la necesidad de trabajar en procesos de transición hacia la democracia No está diciendo nada nuevo Es como si dijéramos, esta señora descubrió que el oro es amarillo o descubrió el agua tibia, pues no, está, no está diciendo nada, no está diciendo la verdad, pero esa fue la disculpa, al parecer la disculpa inmediata que encontró Rodríguez y su cúpula que está ahí, los chavistas, para no se sé, darle largas, porque ellos saben que en este diálogo, así mencionen aires triunfalistas, ellos saben que tienen que ceder mucho terreno para que sea legal. La democracia en acción puede llegar a reducir la desconfianza en los países Y entre ellos, dijo Solver Hemos visto graves violaciones a los derechos humanos en muchas partes del mundo Incluyendo Venezuela sentenció. Fue ahí donde les tocó el ego a los chavistas Las declaraciones desataron la furia del régimen Que respondió poniendo en vilo los encuentros que comenzaron en agosto Algo digo, desescoció El país mediador ratificó su compromiso como facil facilitador imparcial con el proceso de negociación venezolano en México. De esa manera, hacemos hincapié en que la reciente declaración de la ONU no debe interpretarse como incompatible con eso. Nuestro papel depende de la plena confianza de las partes, señala el texto. Ojo, de la plena confianza, independientemente a que yo no comulgue con ellos. Y eso es lo que está haciendo esta señora. Esta señora hizo una aclaración que lo sabemos todos y lo saben aquí, lo saben en Pekín. En todo el parte del mundo se sabe que en Venezuela se violan los derechos humanos. No dijo nada, nada extraordinario. Ahora, lo que hice aquí, esto no debe interpretarse como incompatible ante las declaraciones de la ONU, o sea, esto, uno no se puede revolver la pasta con los frijoles pues. La tercera jornada de reuniones entre la oposición y la dictadura de Venezuela en México Concluyó sin un pronunciamiento por parte de la plataforma unitaria. El bloque opositor ya había emitido un comunicado la noche del viernes en el que ratificó su disposición de permanecer en las negociaciones. De eso estamos claros, o sea, no podemos confundir una cosa con la otra. Esto tiene que ser verificable. Aquí no se puede especular todo mundo pensamos diferente y hay una cosa que no se puede evitar ni se puede tapar, como tratar de, de tapar el sol con un dedo. Sabemos la crisis que está viviendo Venezuela, así, así salga Nicolás Maduro diciendo, este año vamos así, pero yo no sé a quién se refiere. De pronto me imagino que a él y al grupito de, a la rosca de ellos, pero el país está de capa caída y muestra de ello más de 6 millones de venezolanos que salieron huyendo del país precisamente porque están aguantando la física hambre ahora el sistema de salud está totalmente acabado la educación, todo, o sea, no hay nada que pedir o sea, una cosa es que se tenga mentalidad de revolucionario y quiera vi vivir en la miseria con una mente revolucionario y otra cosa muy diferente es que hay que mirar la realidad del país ahora, yo no logro entender por qué les venden una ideología donde los ideólogos andan muy bien en Ferraris fumando habano cubano como el roles del señor Nicolás Maduro que está como por los 30 mil dólares, americano además, y los los seguidores, los tal el pueblo revolucionario usted los ve, da hasta pesar